Soy Israel Bandera. Soy Rael Banguera. En esta hora les voy a mostrar cómo hacer para desinstalar todos los productos Adobe sin dejar residuos. Y antes de iniciar, les quiero saludar, enviarle eh, un eh, saludo especial a Víctor Manuel Serna Gómez. Espero que estén bien. Entonces, una vez estén en este vídeo eh, se van a la descripción y ahí en la descripción van a encontrar un enlace eh, una vez que lo encuentren dan clic en él se los voy a dejar sin anuncio y para que no tengan que estar lidiando con eh, saltar anuncios y todo eso, cortar anuncios lo descargan directamente y antes de, de proceder con la desinstalación vamos a cerrar el el programa se vienen debido a que él se está ejecutando en segundo plano porque pueden ver está aquí se vienen a la barra de tareas dan clic derecho aquí administrador de tareas vamos a ampliar aquí si se les queda así en blanco dan clic aquí y luego clic en proceso y ahí van a, a salir todos los procesos y vamos a cerrar todos los eventos que tienen iniciado eh, eh, que tienen iniciados los productos de Adobe entonces vamos a dar clic derecho finalizar tarea o simplemente dan clic en el, en, el, en, el, eh, en el proceso y dan finalizar tarea aquí es lo mismo entonces vamos dando clic finalizar tarea todos los que inicien con Adobe Todos le vamos dando clic en finalizar tarea. Finalizar tarea. Estos que están aquí. Todo lo que tenga que ver con productos Adobe. Bueno, ahí ya hemos cerrado, todo, hemos cerrado todos los eventos de CREATIVE, entonces una vez hecho hoy y ya el archivo como les indiqué entonces nos vamos a descargar, no olviden que se los voy a dejar sin anuncio para que no tengan que lidiar con saltar anuncio y toda esa cuestión, entonces una vez aquí vamos a que tengamos el archivo de descargado, vamos a dar clic derecho sobre él y vamos a darle clic en extraer aquí luego eh, vamos a ingresar a la carpeta y vamos a iniciar con este que termina en tool vamos a dar clic derecho y ejecutar como administrador luego damos clic en sí Y aquí vamos a presionar, aquí nos pide que ingresemos una letra aquí para eh, iniciar con un idioma, con los dos idiomas que nos está ofreciendo aquí. En, en este caso voy a escoger inglés porque es más fácil de entender. Entonces presiono la tecla E y doy clic en Enter. Y aquí me está pidiendo que presione Y o N para confirmar, Y para confirmar y N para no seguido sí, en el proceso vamos a presionar Y presionamos la letra Y no vayan a presionar la letra N simplemente presionan la letra Y y dan clic en Enter y aquí nos está pidiendo que ingresemos un número para eliminar uno de los productos que están aquí en este caso vamos a eliminar eh, todos los productos sin dejar residuos, entonces presionamos la tecla el número 1 pero si ustedes van a eliminar uno de los que están aquí escogen la, el número determinado, entonces en mi caso voy a escoger el número 1 ah, antes de ello quiero mostrarles las carpetas que sí están ahí miren aquí está una de a dos y, y, y, y hay otras que están escondidas y pues yo sé dónde están porque ya las he visto también las va a eliminar, entonces presionamos el número 1 y vamos a dar clic en enter aquí vamos a presionar la tecla Q y como pueden ver dice que eh, se ha completado con éxito vamos a dar enter y ahora vamos otra vez allá a la carpeta y vamos a ejecutar este que está aquí Primero ejecutamos este y ahora sigue este que está dar clic derecho El que termina en, en Installer Este que termina en Installer Primero fue el Tool y ahora el que termina en Tool y ahora el que, el que termina en Installer Vamos a clic derecho Ejecutar como administrador Vamos a dar clic en Sí Luego clic aquí, Mistal. Luego vamos a dar clic en Close. clic derecho en el primero, el que dice Adobe, Adobe Apps, un install, vamos a dar clic derecho, ejecutar como administrador, vamos a dar clic en sí, simplemente deben de seguir los pasos a como se los estoy mostrando aquí, y aquí este comienza a hacer su proceso automáticamente, una vez hecho ello vamos a cerrar, Vamos a buscar la carpeta de Adobe aparte si está ahí. Si elimina esa carpeta, elimina las que están ocultas. Como pueden ver aquí no está, ella aparecía arriba de esta que es una, eh, tiene por nombre Adobe, Adobe, y ya no está. Bueno, una vez que hayan eliminado esas carpetas, eh, si les queda el acceso directo aquí, así como está este aquí, eh, no se preocupen. que no pasa nada, porque miren que cuando le doy clic derecho me dice me pide que elimine el archivo cuando le doy clic derecho, para ir a él, me pide que lo elimine porque no existe abrir ubicación de archivo y miren que eh, me pide eliminarlo y si le doy clic en ejecutar, también va a pedir que lo que me va a mandar el acceso directo y el acceso directo no tiene nada porque quedó eliminado, entonces así se enteran de que si sí borró todo porque si le damos clic clic aquí y ejecuta, entonces no desinstaló nada, pero por lo general si sí desinstalas si sí hacen todos los procesos tal cual como les mostré, entonces como esto ya no está, como ya no está el archivo raíz, raíz el sethat, el ejecutable.exe .set no está, entonces pide que eliminemos este acceso directo, porque no tiene razón de ser, no hay no hay que ejecutar, entonces de esa forma eh, eliminamos todos los el productos Adobe sin dejar ninguna clase de residuos, entonces ya pueden proceder a, a instalar nuevamente la, los productos sin que les cause error debido a que ya no hay eh, carpetas y residuos que les impida instalar las nuevas versiones, bueno eso ha sido todo por hoy y no olviden de suscribirse y comentar, chao